Señores, para el dolor de todos, en el único país, está subiendo ¿eh? el COVID-19. Por lo cual, estamos todavía en estado de emergencia. ¿eh? Sube en jóvenes por el teteo y los kililines que se arman en la calle. ¿Entienden? El Ministerio de Salud Pública mostró hoy preocupación por la incidencia de los casos de coronavirus en personas jóvenes hasta los 38 años de edad y que además están llegando a los centros de salud después de ocho días con la enfermedad, lo que contribuye a complicar su cuadro clínico, la doctora. Natalia García Batista, neumóloga, neumóloga, eso es neumóloga, neumóloga. neumóloga. neumóloga. Okay. neumóloga. neumóloga. asesora, esos huevos lo está mandando tú, Villalona, que yo <ríe> lo tire, oíste? Asesora del Ministerio de Salud dijo que, aunque la mayor incidencia de casos y muertes se presenta en personas adultas, mayores por estos casos, y experimentan los principales fallecimientos de los jóvenes. Las autoridades de salud mostraron preocupación debido a que los jóvenes son los más activos y de mayor movilidad. En tanto, el doctor Edi Pérez asesor del Ministerio de Salud en materia del COVID-19, dijo que el aumento en la movilidad de personas contribuye a incrementar los contagios, por lo que expresó que, aunque el aumento en la positividad ha sido leve, no se pueden descuidar a las medidas, no confiar en que una primera dosis de vacuna va a proteger la enfermedad. Hello. Hello. Hello. Hello. ¿Se escucha? Bien, bien. Sí, buena. Sí, se escucha bien. Adelante, Genesis Méndez, desde Nueva York. Ay, nuestro. ¿Cómo están los muchachos? ahí? Saludos, saludos, Méndez hermano, me siento alegre como productor del programa que ya pudimos encontrar un equipo que pueda llenar las expectativas que el pueblo tan como a Crisano y Dominicano está esperando. Felicidades a tu familia. Lo estuve viendo estos días y a la nueva joven que se integra hoy. Lleven a Neto de paso Ustedes saben que no me iba ya con el inglés. Y eso, pero muchachos, bueno, yo les auguro todos los éxitos al equipo para que se lleven bien, lleven su controversia nítida, sigan echando el pleito, que si nosotros entendemos que la comunicación eh, no está conectando con los jóvenes, nosotros somos la solución de eso, aportando nuestro garito de arena. Exacto. Así es, ahí está Génesis Ariel Méndez, gracias hermano por la confianza eh, que nos ha demostrado a mí que fue el, eh, el que se comunicó en cuando hacer este programa y hoy estamos aquí con dos jóvenes más como yo vine la primera vez. Eh, muchas gracias y gracias a Teleoperadora del Nordeste por darnos la oportunidad de expresar como jóvenes y de manera jocosa lo que son las informaciones. lo ¡Buenas! Bendiciones de Dios para ti. Amén. Ahí está tu amigo Julio César. Felicidades a esa dama que haya llegado a tu programa. Gracias. Hoy en día tu programa está en los 99 para los 100. ¿Por qué razón? Porque esa es la plataforma que tú tenías que estar. Primer lugar, número 100. Te voy a poner el 100 que es más grande. Gracias, gracias. Y después, felicidades a la joven que haya llegado a tu programa. Que déjame bendiciones sobre usted y sobre él y el joven también y de ella también. Amén, bendiciones gracias, para adelante, niña, éxito. Julio César, que, muchas gracias por su bendición. El flaco, este programa, el flaco que, lo está esperando y gasolina a usted. Dile <risa> le dije a, ayer gasolina, que esa gasolina le dije gasol porque el gasol corre lento. Pero ahora le puse gasolina porque eso va. <risa> <Claro>. Bendiciones <risa> para usted, y cuídense mucho. Gracias, Julio gracias. César Pimentel. Eh, Ey, papi Juan sí Gracias. Esas llamadas que son de aliento, de fuerza para nosotros que estamos emprendiendo una nueva temporada de este programa, señores. Como iba en el tema, que es que se está viendo más el Covid eh, entre los jóvenes. ¿Qué está pasando con esto? Mi opinión sobre el tema: que las autoridades, tanto salud pública como la policía nacional, el ministerio público, se han dejado coger los huesos. En cuanto a reuniones, eventos de tan magnitud que usted está viendo los videos y nadie dice nada. Está bien que es un proceso usted evitar eso, pero el cáncer con, a tiempo tiene cura. ¿Me entiende? Entonces ahora se está reflejando en los jóvenes. Ya usted sabe si, si la cosa va buena, que cuando llegó la pandemia eran los envejecientes, los de mayor edad, que estaban... Eh, muriendo y ahora se está viendo un brote en los jóvenes. La familia Camila, ¿usted su opinión? Bueno, en mi opinión, concuerdo contigo, en esa parte en la que la autoridad no está haciendo el trabajo. Ya una chelcha, lo podemos ver incluso en... El en vivo que hace nuestro señor de aquí Filo, la chelcha que hay en que no se toma en cuenta, porque como dicen, no se va a desaparecer con una sola vacuna, una sola dosis, no es que ya estamos libres, se sabe, somos jóvenes, nos cansamos de estar trancados, queremos salir allá y todos estos negocios que están ahora, ahora modernos, incluso en el malecón de Santo Domingo, un teteo completo, full ejemplo. ha hecho últimamente, entonces hay que tomar conciencia. Bueno, yo veo que en, en, en los países de afuera desarrollados hay un teteo fuerte, entonces yo me imagino que los muchachos de aquí se desesperan, eh, porque ven los otros países abiertos, entonces no, pero vamos para la calle. Entonces, eh, como tú dices, Neto, el, eh, el gobierno ha dado mucha libertad, ¿tú me entiendes? Entonces, lamentable ver que, que el, el COVID-19 haya tenido un nuevo brote, y ahora en los jóvenes, porque son los jóvenes, como tú dices, que se están desacatando, están saliendo para la calle, se están desesperando los jóvenes. Buenas, buenas, tarde, buenas tardes soporte tengo que te acompaña yo lo que creo que aquí no estamos cantando y llorando al mismo tiempo el gobierno abre la llave por un lado para que se hagan fiestas, que los bares hagan lo que le dé la gana y entonces baja el, el, el toque de queda la gente más tiempo en la calle Relajo. para entonces después venía a decir a través de salud pública que hay más contagios pero por dios Eres tú que lo está provocando, dándole ese libertinario. No, no, no, a no la porque, gente. no, escúchame, escúchame eh, excú, que yo te interrumpa. Los negocios que llevaban un año cerrado, ¿me entiendes? Se le dio la libertad con ¿S1? X, ¿S1? X cantidad de personas y con el protocolo. Con el protocolo hay que estar vigilante porque los negocios tenían un año cerrado. ¿Entiendes? Empresas que solo de, de luz pagan medio millón de pesos. Exactamente. Eh, y estaban cerrados, había que darle porque la economía estaba en el suelo, todavía está en el suelo, porque ahora es que están abriendo. entiende? No es que lo cierren, para que no se malinterprete lo, lo que estoy diciendo, no es que lo cierren soporte, sino que se mantengan vigilantes. Para eso existen los supervisores, que es lo que me da cuerda en, las, en, en en las entidades de gobierno. Que andan ¿Eh? ahí, ahí hay un coba que está un jefe muy, muy amigo de nosotros, muy querido, pero hay que estar vigilante en los negocios. ¿Qué cantidad de personas usted le aceptan ese negocio? Vamos a ver si están ahí adentro esas personas. Si pasa de uno, ya usted tiene un problema, porque queremos ser libres, como antes, pero eso tiene que ser bajo Cautela. ¿Entiende, Camila? Exactamente. ¿no? Los restaurantes, está bien que lo hagan, pero con un distanciamiento, con los protocolos. Como está bien protocolo. que abran todo, porque nos vamos a morir en la economía. Claro. ¿Entiende? Pero eso debe llevar un orden. Ahora, lo que no se puede corregir es el desorden que hay. En, con esos kililines que se arman en desorden los barrios y, y mucha gente sin mascarilla en la calle. Right. Mucha gente sin mascarilla sin en la calle. Y te dicen, pero bájate eso, muchachos. No te lo vamos a pegar. Entonces, ahí es que viene la vaina. Mucha gente sin mascarilla en la calle. Y a la gente no le está dando mente a eso. Mira, ya las personas no están yendo a la discoteca. Si no, es que se queda en un barrio donde hay una bocina y hay dos personas que están vendiendo cerveza en una marquesina y ya de ahí hasta las 6 de la mañana. No, y ya la frase típica que utilizamos es que me voy a morir como quiera. Me voy como quiera. Dios <ríe> no, no, me va a llevar, morir, pero no. yo me lo voy a poner por eso, por señores. Por Entonces, favor. otro tema también. Dame el micrófono a soporte hay que, que es un hombre inteligente que, que sabe. La vacuna. Llegó la vacuna, que yo no me voy a vacunar, que yo no me voy a vacunar. un merengue tienen, que yo no me voy a vacunar, que yo no me voy a vacunar, que esto, que lo otro, que no, que mira, cuando usted estaba chiquito, hay una que, que le deja un quemado a uno ahí, usted preguntó en ese tiempo. La realidad. El que no tiene eso, no es dominicano. ¿Eh? No, no, tienen pero que que que si usted eso, preguntó aquí. cuando se lo pusieron, la mamá suya iba con una tarjetita, que tenga la bicho la puesta, ponlo ahí, Chua. vámonos. Entonces sí. ahora quieren venir porque es un sistema de ignorancia también este país. Este sí. país tiene muchas cosas buenas también, pero somos muy ignorantes. Demasiado ignorantes. Cuando quieren ser inteligentes. Todo inteligente. Ah, no, que eso es claro. un agua que Oiga, usted está inyectando un agua. Y un terror... Ah, usted es un peluche, un muñeco que le van a inyectar agua. Mira, esto. Hay un terror con la vacuna. El domingo yo me vacuné en el CURNE porque a nosotros la prensa nos dieron la, la facilidad, ¿verdad? Y nuestro hermano aquí estaba presente también De que nos vacunáramos Porque nosotros estamos directos Igual que la policía y los médicos Estamos muy cercanos A todo lo que tiene que ver con el COVID Y de una u otra manera nos podemos contagiar fácilmente Por eso no se dieron La facilidad de vacunarnos Y te voy a decir algo Hay mucha gente que no se quiere vacunar Y para mí la vacuna debe ser De ahora en adelante como la cédula de una persona Deme la tarjeta de usted Usted no está vacunado o está preso va porque el gobierno tiene que situar que si tú no te quieres vacunar, tú eres un, un posible peligro que puede seguir contagiando el país. Claro. Entonces, y... esto hay que hacerlo tipo Trujillo. Tipo Trujillo. ¿Cómo? Tú no quieres, te amarramos y te la ponemos, pero te la vamos a poner porque por tu culpa, 10 millones de dominicanos y 2 de haitianos que tenemos no van a pagar por ti. Claro, es así, es así. También son malos y sí, son... que no están contabilizados sí ¿Tienes? no no que eh, eso es lo que estamos de acuerdo con que todo el mundo se vacuna porque queremos salir de esto pero debe de haber un proceso de de orientación de orientación, orientación. Porque la gente tiene miedo, tiene pánico a la vacuna. Hay un, hay, hay un mito por ahí que si tú tienes el COVID, tú no te puedes vacunar porque te mata, que esto y que lo otro. Entonces la gente tiene miedo, tiene pánico de, de vacunarse. Entonces, entonces tiene que haber un proceso de orientación. Claro, claro. Mira, no, mira, oye, esto oye, pasa esto. así, esto y esto, esto, Familia, esto, esto oye, así, esto Familia, oye eso, lo que plan. me dijo, lo que me escribió un haitiano que corrija. Que ellos sí se van a vacunar, para que nosotros seamos los que nos jodamos. Y ellos quedarse con el país como siempre han querido. <risa> Dios mío, este increíble. Ay, ay, señores, ay, ay. señores vámonos es. a una pausa y retornamos con este equipazo. Están los tigres seriecitos aquí, oye? <risa> eh, Vamos a la pausa.